gestión del mantenimiento, unidad didáctica 1, generalidades sobre administración y mantenimiento. La gestión del mantenimiento tiene los procesos administrativos y técnicos. El primero es el conjunto de actividades de planeación, organización, dirección y control para dar como resultado el cumplimiento de un objetivo aprovechando los recursos humanos y de materiales, mientras el proceso técnico es el conjunto de habilidades que hacen cumplir este objetivo, por medio de herramientas y técnicas, para que los elementos intervenidos tengan mayor vida útil y confiabilidad. Conocer estos procesos y su aplicabilidad en una empresa de transporte resulta esencial para comprender los tipos de mantenimiento utilizados en la industria. En esta unidad didáctica se describen los procesos que comprenden la gestión del mantenimiento administrativo y técnico y los tipos de mantenimiento utilizados generalmente por la industria colombiana como el correctivo, preventivo y predictivo, con énfasis en la identificación de las características de cada tipo y su aplicabilidad en la industria automotriz. Para lograr lo anterior se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación.